Bienvenido a mi canal, Diario de una Investigadora sin Glamour. En él te voy a ir explicando por capítulos todo lo relacionado con mi investigación. Hoy, sobre los nervios cluneales. Dentro vídeo. Pues vamos al tema. En el capítulo de hoy te voy a hablar de los nervios cluneales superiores. La palabra cluneal viene del latín, de la palabra cluni o culus, que a su vez derivó a la palabra culo. Por tanto, la palabra cluneal quiere decir los nervios del culo. Y vamos a pararnos aquí un momento. ¿Y os acordáis lo que os contaba en el primer capítulo? Vuelve un momento de glamour. Y es que no solo tengo que explicar que estoy investigando la grasa de la espalda, sino que tengo que decir que además investigo los nervios de la parte de arriba del culo. Pues eso, el capítulo de hoy va sobre los nervios cluneales superiores. Los nervios de la parte de arriba del culo. Otra cosita antes de continuar. ¿Os acordáis que en el primer capítulo estuvimos hablando del ninguneo que había a la grasa? Pues para no olvidarnos que esos nervios van envueltos en grasa, os he puesto aquí un POSIT. A la izquierda vemos cómo se representan los nervios en los atlas y a la derecha cómo es en realidad. Recordad, la grasa también existe. En el primer capítulo ya quedó claro por qué era importante investigar sobre la lumbalgia en específica. Pues hoy te voy a contar sobre una nueva pieza del puzzle, la pieza de los cluneales. Es sorprendente lo poco conocidos que son estos nervios. Y aunque en los últimos años han incrementado el número de artículos científicos que hablan sobre los nervios cluneales y su relación con el dolor de espalda, aún son muy desconocidos. Personalmente yo no sabía nada de ellos hace cuatro años. Ahora existen capítulos enteros de libros que van sobre los nervios cluneales. En los artículos o libros que se habla sobre los nervios cluneales, los autores insisten que son causa de dolor lumbar infradiagnosticada. Eso quiere decir que no se diagnostica porque muchos médicos no saben de su existencia. En el prefacio de este libro publicado en 2016, Andrea Trescott menciona este tema. Explica que cuando iba a hacer conferencias a estudiantes y preguntaba cuántas personas conocían la existencia de los nervios cluneales, una o dos personas levantaban la mano. Y si en el año 2000 una o dos personas levantaban la mano, ahora esto va a cambiar. Porque si tú estás viendo este vídeo, tú vas a saber qué son los nervios cluneales y su relación con el dolor de espalda. Así que vamos a cambiar las cosas. <risa> Desconozco las razones por las que los nervios cloneales son tan desconocidos para la mayoría de médicos. Quizás durante muchos años nos hemos enfocado demasiado en el estudio de la columna, olvidando otras causas. Y es que en el dolor de espalda vamos muy perdidos, pero voy a intentar explicarte un tema de forma sencilla, de forma simple, porque ya lo dijo una vez Einstein, si tú no puedes explicar de una manera simple un tema, es que tú no lo entiendes suficientemente bien. Empecemos. ¿Cómo es un nervio? Igual te lo imaginas como un cable eléctrico, ya que los nervios transmiten señales a través de la electricidad, ¿vale? Tenemos el concepto cable eléctrico. Ahora vamos a avanzar un poco más y nos vamos a imaginar los cables que se acaban así, como un entramado todo interrelacionado, una red de conexiones, una estructura fractal. Esta estructura puede tener diferentes longitudes, puede ser más corta o más larga dependiendo del trozo del área que tenga que cubrir ese nervio. También tenemos que tener en cuenta que los nervios ocupan el espacio, por tanto, se organizan de una forma tridimensional. Además, un nervio con otro nervio se entrecruza, se solapa su zona de acción. Los nervios cluneales son nervios completamente sensitivos, así que las terminaciones van desde la piel hacia el sistema nervioso central y todo esto, por supuesto, envueltos de grasa. La célula principal de los nervios son las neuronas y hay diferentes tipos de nervios. Un nervio motor lleva la información de la médula hacia el músculo, envía las órdenes del cerebro para que el músculo se contraiga. Un nervio sensitivo es al revés, recoge la información de la piel y la lleva hacia el sistema nervioso central. Como ves, hay varios tipos de nervios y estos dos son muy diferentes. Un nervio motor lleva la información del sistema nervioso central hacia el músculo para realizar la contracción muscular. Un nervio sensitivo recoge la información de la piel para llevarla al sistema nervioso central. Los nervios cluneales son nervios puramente sensitivos. Vamos a ver un vídeo para imaginarnos qué pasa cuando hay un estímulo doloroso en la piel. visto en el vídeo se puede representar así. El cangrejo muerde la nariz. Eso genera un estímulo que es recogido por los nervios que están justo por debajo de la piel, llevado por el nervio sensitivo hasta la médula y de la médula con sus conexiones va al cerebro y nosotros tenemos la sensación de dolor. Ahora puedes entender que estos nervios son muy importantes, porque si no los tuviéramos iríamos andando por encima de pinchos y no nos enteraríamos. Las células que forman los nervios, las neuronas, son muy muy muy pequeñas, pero pueden ser muy muy largas, como un cable eléctrico. La zona rosa, que se llama axón, puede llegar a tener más de un metro de longitud, ya que tiene que llegar de la médula a la mano o al pie. Entiendes que el cable es muy largo y desde el punto de salida al punto de llegada le pueden pasar cosas. Si vemos esta representación de un cable que va de la columna hacia la parte anterior del abdomen, ese cable tendrá que cruzar por muchos sitios hasta poder llegar a la superficie de la piel del abdomen. Pues de las cosas más comunes que les pasan a estos nervios, una de las más conocidas son los atrapamientos o para que nos entengamos los aplastamientos. ¿Qué cosas pueden aplastar ese nervio? Ya lo iremos viendo. Cuando estudiamos dónde se dan estos aplastamientos, vemos que hay unas zonas típicas. Son las zonas donde el nervio tiene que pasar de un plano más profundo a un plano más superficial. En el caso de los nervios cluneales, esta es la zona donde suele darse el aplastamiento. En este gráfico vemos esta representación. Cuando el nervio cruza por un plano facial, de un plano profundo a uno superficial porque va hacia la piel, allí se puede ver comprometido, aplastado. Una de las cosas que podría aplastar el nervio sería una herniación de grasa subfacial, lo que se llama backmice. Ahora ya no hay el cangrejo que muerde la nariz y que eso genera un estímulo que es recogido por el nervio y llevado hacia la médula. Es el cangrejo ya no está. Sin embargo, el nervio como que está irritado, comprimido, está dañado, puede enviar señales a la médula que van hacia el cerebro y que erróneamente nos dicen que hay un cangrejo. Cuando pasa eso cuando es el cable el que está dañado y erróneamente envía señales de dolor al cerebro, lo llamamos neuralgia. Neuro, nervio, algia, dolor. Por tanto, quiere decir dolor de nervio. Eso peta la cabeza, porque tenemos dolor, pero lo está provocando el nervio, que es el que en teoría nos avisa del dolor, del peligro. Y es que ahora se puede liar parda, porque ya no es un cangrejo que te muerda. Es que la señal eléctrica que se puede generar cuando el nervio está irritado, comprimido, cuando ya es un tronco más gordo, es, puede ser muy intensa. Para empezar, uno ya no sabe de dónde viene el dolor. No lo puede localizar, porque nuestro cerebro no está pensado para eso. Nosotros localizamos el dolor en superficie de la piel no cuando se genera por atrapamiento, lo que suele pasar es que nuestro cerebro nos dice que ese dolor se está generando a nivel profundo, pero no nos sabe decir dónde. Nosotros, a lo mejor, como estamos tan influenciados, pues nos lo vamos a imaginar que es en la columna, pero realmente el cerebro no puede decirte dónde es el dolor, pues no está preparado para eso. Ahora toca hablar de los receptores de la piel, de los sensores que el nervio tiene justo por debajo de la piel para captar todo lo que pasa afuera. Sería como las hojas del árbol. Hay muchos tipos de hojas. Los receptores de la piel sirven para diferentes cosas. Sirven para detectar calor y evitar quemarnos y sirven para un montón de cosas más, para sentir una pluma, para un pinchazo, para una araña que va corriendo encima de la mano, para el hielo... Los receptores nos ayudan a detectar todos estos estímulos. Por eso cuando el nervio está irritado, cuando envía electricidad al cerebro de forma descontrolada, no vamos a percibir el dolor como un cangrejo que nos pellizca. Podemos percibir un dolor mucho más intenso de muchos cangrejos a la vez o de un cangrejo que pesa mucho, eh, nos presiona o vamos a percibir frío o vamos a percibir calor, o vamos a percibir un montón de cangrejos correteando por la superficie de nuestra piel. Así podemos diferenciar síntomas que son más mucha electricidad, eh, lo vamos a representar como un más, dolor, quemazón, frío intenso, escozor, hormigueo, descargas eléctricas, hipersensibilidad o vamos a tener síntomas donde el nervio ya no está descargando tanta electricidad y ya no puede transmitir electricidad como adormecimiento, acorchamiento, pesadez o falta de sensibilidad directamente. Por tanto, puede haber mucha variedad en los síntomas de una neuralgia, porque depende de los cables, que se vean afectados qué receptores terminales tenían en la piel. A estas alturas ya te debe haber quedado claro que la neuralgia del cluneal es desconocida, pero hay otras neuralgias que son mucho más conocidas. La neuralgia del mediano, que provoca lo que conocemos como el síndrome del túnel carpiano, es un atrapamiento del nervio justo aquí en la muñeca. O la neuralgia del occipital, también conocida por cefalea de Arnold. Arnold era este señor que en 1800 ya describió la neuralgia del occipital. Para saber si un paciente tiene una neuralgia del cluneal, vamos a palpar la zona del cluneal superior. Con la palpación apretamos y aumentamos la presión, aplastamiento o atrapamiento. Entonces podemos descubrir un punto gatillo, un punto que cuando lo apretamos descarga mucho dolor y el paciente tiene la intención de retirarse. Este punto gatillo de la neuralgia del cluneal es bastante constante en todos los pacientes y se localiza a 5-7 centímetros de la columna de la línea media. Para confirmar nuestra sospecha de que estamos delante de una neuralgia del cluneal, también podemos hacer un test diagnóstico, un bloqueo de la transmisión de la electricidad del nervio mediante anestésico local. Lo hacemos así, muy bien. Juanito, disculpa. Sí, dígame, doctora. ¿Voy a hacer un bloqueo del nervio cluneal superior a este paciente? Vale. Eh, ¿Puedes prepararme el material, por favor? Sí, sí, por supuesto. Gracias, gracias Juanito. Para hacer un bloqueo del nervio cluneal superior, solo necesitamos una aguja y un poco de anestésico local. La aguja puede ser subcutánea, pues tenemos que llegar a pocos centímetros por debajo de la piel. Usando anestésico local, bloqueamos la transmisión de electricidad del nervio cluneal superior. Si haciendo este bloqueo el dolor desaparece, es que se trata realmente de una neuralgia del cluneal. Por eso decimos que hacer un bloqueo es un test diagnóstico. Espero que hayas llegado hasta esta parte del vídeo. Ahora vamos a avanzar un poco más. Ahora toca que hablemos sobre el dolor que baja por la pierna, un tema que está en la calle. ¿Causa de dolor que baja por la pierna? Siática. Siática. La siática. <risa> que baja por la pierna? Uy, ahora te cuento. Ahora te lo cuento todo yo. ¿eh? Aquí voy yo. Y si bien es cierto que todo el mundo conoce la ciática como causa de dolor que baja por la pierna, la neuralgia del cluneal también puede presentarse con un dolor que parece que baje por la pierna. Es tan conocida la ciática que todas las otras causas de dolor que bajan por la pierna se les llama pseudociáticas. Pseudo, en medicina, lo usamos para decir que parece algo pero no lo es. Por ejemplo, pseudoquiste. Parece un quiste pero no lo es. Igual en un futuro tendremos que hacer alguna manifestación o algo así para conseguir que la gente sepa que hay más causas de dolor que baja por la pierna. El mm. Pues si estás listo, te voy a contar cómo puede ser que el atrapamiento de un nervio que está aquí arriba, encima del culo, baje el dolor por la pierna. Tenemos que empezar por el principio, por la fase embrionaria. Fijaros que en esta fase, cuando somos muy, muy pequeñitos, tenemos una cabeza, dos brazos, dos piernas y una cola muy grande. En esta fase, todos los embriones se parecen mucho y es difícil diferenciar el embrión de un ser humano, de un pollo o de un cerdo. A medida que van pasando los días, la pierna se va desarrollando, va creciendo y la cola va desapareciendo. Hay personas que nacen con malformaciones congénitas, porque la cola en vez de desaparecer sigue creciendo. Como una especie de brote que va creciendo, el brazo y la pierna se van desarrollando, van rotando a la vez que creciendo. En esta fase embrionaria, vamos a llamarle la fase peluche, los brazos y los pies son muy cortitos. Si les ponemos un plato a las manos y uno en los pies, al final esto va a ir rotando y los platos de las manos vas a poder tocar la pandereta y con los pies vas a poder ponerlos en el suelo. Pues si le damos la vuelta al peluche, vamos a ver la parte de detrás, cómo se van desarrollando los nervios periféricos sensitivos, los nervios que van a llevar la información de la piel a la médula. Como las piernas son tan pequeñitas y están así planas, mira dónde estaría el dedo, el futuro dedo gordo. Estos nervios periféricos que van a recoger la información de la piel, de la pierna y la región lumbar, entran a la médula por segmentos. Es lo que se conoce segmentos medulares. En la región lumbar, estos segmentos se conocen como L1, L2, L3, L4 o L5. En este gráfico se entiende muy bien esta conexión que existe entre la región lumbar y la pierna. Esta relación embrionaria entre la región lumbar y la pierna explica el patrón cómo se distribuyen los nervios sensitivos en la pierna en este caso sería una parte por raíces lumbares y una parte por raíces sacras esta distribución de la sensibilidad en la pierna queda un poco rara por el efecto pirulo el efecto de la pierna que cuando va creciendo va rotando además tenemos que tener en cuenta que las regiones se solapan pues los nervios se solapan los nervios cluneales superiores aunque entran por la médula por segmentos separados, pueden tener muchos cruces y muchas formas. Esto es lo que descubrieron unos investigadores japoneses cuando fueron a ver la anatomía en eh, cadáveres diferentes. Y es que en el humano hay mucha variabilidad anatómica. Fijaros en las arterias del corazón. Hay gente que las tiene de una manera y hay gente que las tiene de otra y a nivel periférico esto es más opio, fijaros las venas de mis muñecas, no tienen nada que ver un patrón con el otro. Esta variabilidad anatómica hace que los humanos seamos diversos por fuera y por dentro. Los investigadores japoneses se fijaron que los nervios que recogían la sensibilidad de la piel y que pasaban por el túnel fibroso podían entrar a la médula por varios segmentos, que incluían desde T12 a L5 os habéis parado a pensar qué quiere decir esto esto quiere decir que los patrones de dolor cuando haya una lumbalgia por atrapamiento pueden variar mucho de persona a persona dependiendo de su variabilidad anatómica incluso pueden ser diferentes de un lado al otro imagínate un mecánico de coches que tiene que resolver los problemas eléctricos y todos los coches son diferentes ahora ya puedes entender por qué existe tanta variedad de síntomas en las neuralgias de los cluneales en algunos pacientes el dolor va a ser localizado en la región lumbar. En otros, puede ser que baje por la pierna siguiendo alguno de estos patrones o la combinación de varios. Recordemos que el efecto piruló hace que la pierna gire y por eso el patrón gira. Ahora Puedes entender esta frase, según el grado de neuropatía cruneal y la variabilidad anatómica de cada persona, el patrón de dolor será diferente. ¿Te acuerdas lo que te he contado sobre el punto gatillo? Al presionar el punto gatillo, el dolor puede bajar por la pierna. En este caso, si hacemos un test diagnóstico, ¿sabes qué puede pasar? Pues si al realizar un bloqueo subcutáneo, el dolor de espalda, también el que baja por la pierna, desaparece, es que se trata de una neuralgia del cluneal. Ahora un tema que os va a sorprender, el efecto del bloqueo puede durar horas, como cuando vas al dentista, días o meses. Esta cuestión no la sabemos responder por ahora. A lo mejor, si continúas viendo los capítulos de mi canal, voy a poder darte alguna pista. Los investigadores de los cluneales han ido avanzando mucho en los últimos años. En este caso, encontraron en un cadáver un nervio completamente aplastado. Eso hubiera dado al paciente un dolor tipo neuropático, cuando el nervio ya está muy dañado. En otras ocasiones, como en este vídeo de Tommy Jerry, el nervio se puede recuperar. imaginarnos el dolor neuropático como si los cangrejos eléctricos se hubieran apoderado de ese nervio. Este tipo de dolor no responde bien a los antiinflamatorios conocidos como el paracetamol o el ibuprofeno. El nervio ya está tan dañado, la única solución quizás es la cirugía. Este es un neurocirujano que resuelve lumbalgias operando los nervios cluneales superiores. Más o menos la operación sería esta. Y hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo sobre los nervios cluneales superiores y para el próximo capítulo, los ratones de la espalda o back mice. Os voy a contar más cositas sobre ellos.